Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo girar una imagen de manera horizontal y vertical en Photoshop, de manera muy sencilla. Bueno, ya estamos aquí en el computador y eh, lo primero que hacemos es abrir nuestra imagen en el programa Photoshop. Bueno, una vez estando aquí en el programa, abrimos la pestaña Capas. En caso de que no la tengan habilitada, nos vamos a Ventana y le damos en Capas. Bueno, aquí nos aparece nuestra imagen. Lo que vamos a hacer es duplicarla con Control-J. Que es el comando para duplicar y lo siguiente es presionar control T, que es transformar. Una vez presionado, le damos clic derecho y le damos voltear horizontalmente. Y en caso de que queramos que sea de manera vertical, le damos en voltear verticalmente. Y de esta manera termina el tutorial. Si te ha gustado, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, por favor, me sería de mucha ayuda. Si te ha gustado el video déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y si tienes alguna sugerencia también escríbela por favor. Gracias por ver este video.